Buenos días, nos acompaña Tony Gallardo, director de la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura. En primer lugar, agradecerle que nos acompañe en esta fase de participación ciudadana en la redacción del Plan de Conservación de la UBARA en Lanzarote y Fuerteventura. ¿Cómo valora la situación de la UBARA en Fuerteventura en relación con, con la isla de Lanzarote? Bueno, la UBARA en Fuerteventura, desde luego, tiene menos población que es la isla de Lanzarote y eso es una cuestión que tiene que llevarnos a la reflexión sobre todo especialmente si se va a elaborar un plan de recuperación de la especie tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. Los factores que pueden estar influyendo son importantes porque eh, mm, las características de la isla en principio tanto geográfica como eh, climatológicas se parecen bastante aunque evidentemente no son idénticas mm, yo creo que es una buena cuestión y que seguramente tiene relación con los recursos mm, alimentarios que es un elemento clave desde luego en la isla de Fuerteventura las estepas áridas parecen ser que están eh, menos tienen menos cobertura y también es verdad que los lugares eh, secundarios como pueden ser las gavias o la agricultura para alimentación también han disminuido radicalmente. La agricultura prácticamente ha desaparecido en de la isla de Fuerteventura y eso puede ser un factor determinante del declive o de la diferencia entre las poblaciones. Después evidentemente hay otros factores como puede ser la mortalidad, es verdad que en los últimos años ha mejorado la cantidad de rapaces, eh, especialmente el cuerpo y el aguililla, el buteo-buteo, que pueden ser depredadores de las, de las ubaras y de los huevos de las ubaras. Y después hay otros factores que son también importantes, aunque un poco menos explicables porque la densidad turística en la isla de, de Lanzarote y la densidad turística en la isla de Fuerteventura es muy distinta prácticamente el número de turistas es el mismo pero se distribuyen en un área mucho mayor, mucho más en Fuerteventura por tanto el efecto que pueda estar causando eh, la masa de turistas pues es un efecto mm, que no parece el decisivo aunque sí es verdad que determinadas actividades de turismo activo que nosotros principio apetecíamos que se realizaran en los últimos años parece que se han desregulado o actúan de forma incontrolada y eso ha provocado que el propio Cabildo de Fuerteventura haya tenido que elaborar una ordenanza para el uso de quads eh, en la red natura de tal forma que se ha prohibido prácticamente el uso de las rutas de quads en la red natura y zona cepa ¿y cuál es? Eh, ¿podrían ser las causas de que haya menos ubaras en, en Fuerteventura cuando las áreas esteparias son mayores que en Lanzarote? Creo que la segunda pregunta queda un poco respondida con la primera, pero añadiendo a los factores anteriores, pues también hablar del tema de la mortalidad, que afecta a las dos islas, lógicamente, pero que en la isla de Fuerteventura, al tener menos densidad a la población, pues eh, el, el impacto es mayor. Y entre los factores que yo creo que también tienen que estar influyendo o que hay que empezar a, a estudiar en los próximos años es los factores climáticos, porque evidentemente todos los eh, escenarios que plantean los paneles del ICC. Eh, mmm, del panel intergubernamental de cambio climático, pues hablan de que en Fuerteventura y Lanzarote y en la región en general se va a producir un aumento de las temperaturas y una disminución del régimen pluviométrico y ya de, en estos últimos años estamos viviendo una sequía bastante pertinaz. Eso afecta a la agricultura lógicamente, pero afecta también a otros recursos eh, tróficos ...no cultivados de la vegetación... ...que también está sufriendo un retroceso importante... ...por el efecto del cambio climático. Bueno, eh, dada la crisis que estamos viviendo ahora... ...esta crisis eh, sanitaria... ...¿podría ser positivo para las ubaras... ...el reducir la presencia de turistas en el campo? Los factores socioeconómicos, lógicamente son importantísimos, ante una especie que además ocupa territorio, es importantísimo considerar la presión que se puede realizar o que puedan realizar las actividades económicas, eh, y la, especialmente aquellas que están relacionadas con el turismo, sobre los espacios naturales o en este caso sobre las estepas o los espacios abiertos. Evidentemente, la disminución del turismo que se va, que se va a producir previsiblemente como consecuencia de la crisis del COVID y la disminución de la actividad económica, pues eh, en principio pueden tener un efecto positivo porque disminuye la presión sobre esos espacios naturales, eh, al disminuir los turistas pues disminuye eh, la presencia de las molestias provocadas, por, sobre todo por el uso indiscriminado de vehículos todoterrenos que ocuparan las estepas o que atravesaran las estepas. Pero mm, no necesariamente tiene que ser todo positivo. También eh, el aspecto socioeconómico, o sea, la pérdida de la actividad económica puede provocar una recesión, muy grande en la isla de Fuerteventura y al mismo tiempo que efectivamente las áreas dejan de tener una presión eh, de las personas, pero también el abandono de ciertas actividades de agricultura y ciertas actividades de recuperación activa o de disposición económica para, para trabajar con la conservación, ...pues eh, pueden provocar un retroceso importante también en la conservación de la especie. ¿Y podría esta crisis dar finalmente oportunidades a una reactivación de la agricultura... ...a menudo beneficiosa para la uvara? Pues eh, eso es eh, un futurible. No sabemos cuáles son las actividades que van a sobrevivir después de la crisis. Está claro que el turismo va a sufrir muchísimo y que las actividades relacionadas con el turismo van a disminuir. Pero también la capacidad económica de las personas de la isla de Fuerteventura también eso eh, tiene un efecto colateral, que es que aunque se quiera uno dedicar a la agricultura, la agricultura tiene unos costes. Tenemos, puedes tener el terreno, pero puedes tener no tener el agua. La producción de agua y energía eh, está ligada a la producción de energía en la isla de Fuerteventura y eh, en un principio la disminución de demanda puede actuar favorablemente, pero a la larga también la disminución de demanda eléctrica puede provocar la subida de las tarifas. Por lo tanto, hay que pensar... En soluciones que sean, como se dicen, oportunidades. Está claro que las energías renovables son una gran oportunidad de abaratar la energía, de hacerla sostenible, de tener autosuficiencia y por tanto producir agua desalada en unas condiciones que sean eh, factibles para el uso agrícola. Es decir, que estamos hablando de un círculo, de una economía circular. Si no avanzamos por el camino de la economía circular y del turismo sostenible, eh, la agricultura sostenible y no intensiva, en fin, algunas de las actividades de las que estoy comentando, pues no vamos a obtener un beneficio claro para las especies y para la conservación de los espacios naturales. O sea, que eh, todo tiene una justa medida eh, el desarrollo de la isla de Fuerteventura socioeconómico y el bienestar de los, de los ciudadanos de la isla de Fuerteventura depende de una actividad turística una actividad económica agrícola pesquera, sostenible que, y sobre todo también de una autosuficiencia tanto energética como alimentaria así que la conservación eh, en términos de apoyo económico o desarrollo de políticas activas necesita también de que haya un cierto bienestar social que, y un cierto equilibrio entre las actividades que eh, prosperan económicas y eh, de ocio y eh, la conservación de la naturaleza. No es posible uno sin lo otro y en los últimos 20 años hemos aprendido que la conservación de la naturaleza sin el factor o el vector humano eh, es una es una batalla perdida. Por lo tanto, tenemos que luchar y que tenemos que trabajar por una economía que provoque menos descarbonizada, que provoque menos efe, eh, gases de efecto invernadero, una movilidad también más razonable, que utilice medios eh, que sean menos impactantes para el medio natural y más saludables para las personas. Y eh, también una cultura, porque realmente en esto de la conservación hemos aprendido también que si no hay una cultura ciudadana de protección de la naturaleza o, en todo caso, de valorar y disfrutar de esa naturaleza de una forma... ...razonable y no compulsiva... ...pues no podremos ganar la batalla de la conservación. Desde la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura... ...¿se están realizando actividades en relación con la especie? Desde luego, desde la Reserva de la Biosfera... ...y yo personalmente, soy muy partidario... ...que después de 20 años trabajando... ...o más de 20 años trabajando con la especie... ...esta especie tan emblemática, tan especial... Y para, la, para las islas de Lanzarote y Fuerteventura, y pues eh, que tenemos que pasar de la conservación pasiva, o sea, la declaración de áreas protegidas que no llevan consigo ni planes de conservación y no, llevan consi y no, llegan, no tengan aprobados sus planes de gestión, a lo que se pretende hacer ahora, que espero que sea una reflexión muy importante. Las áreas protegidas para las aves deben de estar bien dimensionadas, no deben de estar sobredimensionadas. Se debe de actuar prim, primi, eh, primariamente sobre los hábitats que ya tienen uvara en los sitios donde ya tenemos eh, que actuar de forma concreta. Y la forma de actuación tiene que ser eh, unos planes de gestión que incluyan una recuperación de los hábitats, desde el punto de vista de la cubierta vegetal, desde el punto de vista de la producción alimentaria para, esos, para esas aves, una política que ya lleva el Cabildo de Fuerteventura, pero que se debe de incrementar y debe ser, digamos, el elemento, digamos, innovador en esta nueva etapa, que es una agricultura sostenible en la base de la custodia del territorio y también garantizar, los flujos de agua, porque en esta isla árida, esta isla casi semidesértica, donde hay unas estepas tremendas, los puntos de agua o la capacidad que tengamos de que las aves y otros animales se alimenten y también se nutran de, de agua, hace, eh, condiciona la distribución de los animales y condiciona su supervivencia. Por supuesto, actuar sobre los factores antrópicos o los factores eh, como son las molestias, como son los tendidos eléctricos, como son eh, eh, la información, el desarrollo de una cultura, como decía antes, en unas buenas prácticas tanto en, en cuanto a la ganadería como a la agricultura como al turismo eh, y de alguna manera eh, combinando todos estos factores que se hemos Dado en llamar desde el Cabildo de Fuerteventura la, la estrategia eh, um, UMECA, que está basada en el principio de Wildlife States, del proyecto, programa de la Unión Europea, conseguir eh, eh, un confort de la fauna estepárica que permita su supervivencia. ¿Qué acciones propones para la recuperación de la especie en Fuerteventura? Yo diría que no es el momento de declarar nuevas zonas cepa, ni de ampliar alguna, exceptuando algunos ajustes que se tienen que hacer por por eh, necesidad de que algo uh, haya cambiado en los próximos años o vaya a cambiar en los próximos años, sino que es necesidad y prioridad empezar a trabajar con la población para mm, sumar eh, el esfuerzo de la conservación al esfuerzo del bienestar económico y social de la población de la isla de Fuerteventura. Muchas gracias Tony por acompañarnos en esta fase del proyecto. Eh, mucha salud y hasta pronto.